día 16 de este mes existe la posibilidad de que inicie eh, eso que hace un, unos 15 un mes atrás se había hablado y fue con el asunto del desarme a la ciudadanía y según el ministro pues esta, este proceso este programa puede iniciará el próximo 16 aunque no se dieron detalle, porque en su momento él dijo en lo que resta de, de, de, de este tiempo pues se están dando detalles ¿Cómo y, y en, en qué va a consistir el, el, el, el, la, la manera, por decirlo de verdad, eh, en qué se utilizará para llevar a cabo el desarme a la población? Bueno, este, en ese sentido entonces habría que ver las medidas que tomará el Ministerio de Interior y Policía. Yo entiendo que la palabra desarme de la población Habría que, que analizarla a profundidad, porque hasta qué punto se desarmará la población si todo el mundo lo hará, si todo el mundo entregará las armas. Eh, ¿Por qué se le llama este nombre? Si, si lo que están hablando es de recoger las armas ilegales, el que tenga su arma legal, pues no, no creo que tenga necesidad de, de hablar de desarmarlo. De, de, de la desarmarlo, porque si yo tengo mi licencia de portar arma al mal día y mi, y, mi, y mi permiso, entonces no tengo razón por cuál ir a entregarle eh, eh, a usted mi arma de fuego. Entonces, entiendo yo que los delincuentes que tengan un arma de fuego para cometer sus hechos delictivos no van a ir de manera voluntaria a, a entregar su arma, ni siquiera que lo bonito de comida eso que están ofreciendo eh, para el que entregue las armas, no creo que eso lo motive mucho tampoco. Entonces, nosotros sabemos muy bien eh, cómo es que deben tomar las riendas para desarmar eh, a la población y no es desarmar a la para población, desarmar a los delincuentes. es desarmar a los delincuentes, Correcto. porque si vamos a desarmar hay que empezar a desarmar a los funcionarios públicos que, ningo, que no tengan licencia y usted sabe, ustedes saben muy bien y el ministro de interior y policía que ha pedido que a los funcionarios salientes que les, se les asignaron armas de fuego, que las entreguen para atrás señores, pero hay gente con 20 años con una arma de fuego asignada que salió y, y la va a devolver así usted va a tener que ir a su casa a buscarla eh, ministro y usted sabe muy bien quiénes son, porque yo supongo que ese funcionario firma, se le entregó el arma tal, calibre tal, matrícula eh, eh, registrada bajo el número tal, al funcionario tal, fulano de tal, para su equipo de seguridad. Entonces, que le entregue el arma voluntaria, no, usted va y se la quita a su casa y punto, porque ya usted vio que han pasado 6, 7, 8 meses y no le ha entregado, ¿qué usted tiene que hacer? Irla a buscar. ¿Qué Pero, va a hacer el gobierno con todas esas armas de fuego cuando las recuperen o la, o la tengan? No sé, Víctor, no sé qué va a pasar. Pero yo entiendo que una persona que porte legalmente su arma, como la ley lo estipula, como la ley dice, con sus permisos al día, con su licencia, no tiene razón por la cual entregar su arma de fuego. No, el, el ministro no dio de ningún tipo de detalle con respecto a este anuncio de que el próximo 16 va a iniciar este programa, de manera que yo creo. Vamos a esperar a ver cómo va a ser la, la, la, la, la, la estrategia que debe de estar diseñada de cómo se va a llevar a cabo este programa, que como tú bien señalas, le dicen, el nombre es de desarme a la población, y no, no creo que tenga sentido llamar desarme a la población, porque no creo que es a la población. Eh, lo que hay es ir detrás de los que tienen esas armas ilegales eh, en su mayoría, claro delincuentes, que, sí. que las utilizan para tales eh, fines. O sea, debe ser una estrategia muy, muy fina y muy delicada, de manera que pueda inducir, ¿verdad? Como tú decías que tú lo no dudas, inducir a que una persona, un delincuente que tenga su arma, pueda ir de manera o inducido por la por lo por lo que se vaya, porque se lo vaya a dar, por la la motivación que se le vaya a dar, que usted pueda llevar y devolver esa arma de fuego cuando esa es la herramienta que tiene el delincuente. Víctor, ¿qué se hace aquí para entregarle a una gente una arma de fuego? Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es una evaluación psicológica sí. para ver el nivel de violencia de esa persona. Y si pues es capaz de usarla sí en califica, algún momento. Sí, sí, si califica. Sí. Aquí con un, con un antidoping. Que una vez ni sabe dónde se lo hicieron. Ni si fue verdad o no que fue el que echó eso ahí. Eh, dos o tres cositas. Pero. Y se la dan, se le vence la licencia, mucha gente no la renueva, ni lo hace eso, ni nada. Sin embargo, vemos el caso del hombre aquel que por un par, por, por no ceder el paso en la avenida. Saca una escopeta del, del baúl de la jipeta y le entra a tiro a, a, a otro ciudadano que iba en, en un vehículo. Entonces, a esa persona tiene un arma de fuego. No sé si la portaba de manera legal o no, pero portándola ya sea de manera legal o ilegal, esa persona no es apta para un arma de fuego, porque quiere decir que por un kit de metapaz usted va a sacar un arma de fuego y le va a entrar a tiro a una gente. Entonces, ya usted no se está defendiendo. Usted es un criminal. Y usted es un homicida igual o peor que cualquiera de esos delincuentes que anda por ahí atracando y matando eh, sin Ahora, miedo. lo más importante, Emanuel y amigos televidentes, de esta acción o de este anuncio es que la idea es eh, eh, que disminuir al, al mínimo eh, la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Hasta ahí está, está todo bien. Entonces, y yo creo que eso es una buena, una buena acción, una buena medida. Ahora. ¿Cómo, que se, ¿Cómo se va a hacer? Es lo que la, lo que crea expectativa y es lo que no se ha dicho. Y es lo que eh, antes de comenzar esta, este este programa de desarme, el próximo 16, el ministro, pues, van a, a detallar en qué consiste y cómo se va a hacer esta acción a, 12 días, a el ministro A 12 de, días de empezar el programa de desarme de la población, bueno, eh, todavía no se tienen los detalles de cómo se hará el proceso. Eh, Nada más falta que no, fa, que no pase como fue el proceso de vacunación que lo dijeron el mismo día que llegaron la vacuna y andaban después todo ahí locos. Vamos a asumir entonces que esa es parte de <risa> la estrategia del ministerio Vamos a esperarlo. En otro orden, Manuel, también en el día de ayer, pues una eh, subdirectora, la subdirectora de la subdirectora de Pro Consumidor anunció que van de regularizar y de a tomar medidas para evitar que las aguas, las, eh, las empresas ¿verdad? que se las a la venta de agua, distribución de agua potable, ¿verdad?, apta para el consumo, pues no expongan, no expongan los botellones o las botellas plásticas al sol por la peligrosidad que esto eh, puede, puede generar y el daño que puede generar a la salud. Este es un tema que hace mucho eh, se intentó eh, lograr que, por ejemplo, ahí como vemos en pantalla, esos exhibidores, que, que funcionan en los, en los establecimientos comerciales, por ejemplo, son puestos en el frente, al lado, expuestos al sol, al tetero del sol, como dirían en mi campo, pues pro consumidor va a, a vigilar y va a, a tomar las medidas para que tanto los transportistas eh, que llevan esta esta, esta, la, esta agua a su destino pero también los comercios donde se van los consumidores a buscarla, a adquirirla pues van a trabajar para que esto, estas aguas no estén expuestas al sol yo creo que eso es una medida interesante y ojalá, ojalá que se pueda trabajar en ese sentido y que se pueda lograr ¿verdad? que, que los comercios y los distribuidores puedan lograr cumplir con esta acción. Esperemos que sí Víctor porque de verdad que que fuera muy importante. Eso tiene años yo escuchando eso desde, desde hace muchos años. No es que yo tenga mucho, pero desde que soy niño escucho eso. Que es agua. Sí, sí. Así cogiendo sol, eso agua, es un caldo, que no sé qué cosa. Sí, sí. Entonces, y... yo espero también que el Pro Consumidor haga sus análisis para que esta medida la base en hechos científicos. Porque a veces aquí hacemos una cosa, un disparate, y después dicen ah, eso fue un disparate. porque Porque no lo basamos en un hecho científico. Usted toma un botellón de eso que tiene tres días en el sol le hace un análisis y pues determine qué partículas tiene que, el agua. Que yo me imagino, eh, en Manuel, ella te, lo, te lo establece en lo que dice la, la subdirectora en el día de ayer te, te habla sobre, te, sobre todo este tipo de cosas. Recuerda que yo entiendo también que no hay que ser muy eh, no, claro. versado en la materia para saber que esos, ese plástico, ese, ese, esa botella plástica que es donde está el agua, se, como se degrada y pierde el sol, el caliente del sol, pues permite que, que pierda... Eh, eh, eh, calidad calidad agua. entonces eso que, que expide ese botellón que es plástico eso va al agua no, pero quizás ellos no quieren hacer el análisis del agua porque después de ahorita nos damos cuenta que lo, el agua que bebemos no ah, que, ¿tú aunque esté te no que tenga que no es aunque esté o no tenga el, el agua, sol es agua a veces entonces no. vamos a sumarle eso vamos a sumarle las condiciones de exposición que está en, en la botella en el sol entonces vamos a sumar la poca calidad también que, que pueda tenga el agua entonces, el entonces agua, eso pues. expuesto al sol y al clima de nosotros, más todavía un clima tropical caribeño, imagínese eso, Víctor, se pone el agua turbia en otras condiciones que será ahí. Entonces, eso muy interesante. Y, ojalá y, ojalá que, y que se implemente, de verdad que sí. Porque, oígame, de cada 100 exhibidores de agua que usted va en, ve en un, en un establecimiento comercial, lo más probable es que 95 estén expuestos expuesto al, el sol. al sol. Y muy pocos están cubiertos, algunos que los, los cubren. Hay algunos tú, que están cubiertos, cubiertos pero es que son hay que pocos. ver de todos modos sí. el grado de, de que eso sea importante, porque tenemos dos factores aquí. Uno es el calor, pero otro son los rayos ultravioleta. Esos son botellones transparentes, que los rayos ultravioleta le penetran al agua igual y pueden causarle Perfecto, varios efectos. Entonces ahí me está dando la razón a lo que yo acabo No, de claro. Decir, ¿no? Entonces, hay veces que tú dices, ok, vamos a tapar el botellón, no le pasan los rayos ultravioleta, pero lo sigue teniendo con el calor. Entonces... Sí. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para Yo eso. creo que esa fábrica eh, que instalaron recientemente aquí en, en Guerra, en Santo Domingo... Eh, Cuidado que ahí estaba la de Cleren también, en No, Guerra. no, no, la primera envasadora de agua en envase de cartón en la República Dominicana la acaban de instalar aquí en la comunidad de Guerra, en Santo Domingo, en Manuel. Agua en envasada en en, en, en, de cartón, las botellas de cartón. Imagina como tú comprar un jugo... Un jugo, eh, un de, jugo correcto, una leche. Un jugo, una leche, eh, en agua. O sea, que yo entiendo que... Un para, gran avance también. Que, no, no, me imagino que para ahí es que vamos. Eso debiera así ser que, así. Eh, vamos a ver si, si esto... Aunque yo digo el botellón también es saludable porque uno lo recicla, Víctor. El botellón uno lo recicla, el cartón, hay que ver el nivel de... de de biodegradable que sea, o si habría reciclaje. No, me, imagino, me imagino que para hacer una inversión como esa ya, pensando en cartón, es porque todo eso ya está hecho y entiendo que eso es fácil de, de disolver y que causa no, sin causar daño. Bueno, en otro orden, en Manuel, también en el día de ayer vimos unas declaraciones que daba el alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, con, respe con respecto a el la actitud según él que ha tomado que, que ha asumido oh, la, la reacción que ha tenido el presidente de la república con respecto a la situación de esta eh, de este canal que están haciendo los haitianos eh, por aquí por la frontera y el río masacre. Yo, yo eh, no coincido en mucho con Abel Martínez, pero en eso sí lo secundo. Te, te voy a decir por qué yo no, eh, es posible que lo que esté diciendo Abel Martínez tenga razón. Ahora, lo que, me, lo que no me gusta es que el tema se politice. No, claro. Y eso es lo que ha hecho, entiendo yo, A ver. el alcalde de, de, de Santiago, porque con esos, con esos comentarios, la forma como se expresó, es para buscar crear un impacto político que todo el mundo sabe por dónde él va. Porque esos asuntos eh, eh, eh, internacionales. Eh, que trascienden, son asuntos de tratados con mucha delicadeza, y hay canales para tu tratar. O sea, como, tú no, tú como, no. pre, como el susodicho canal que ellos hicieron, claro. que ya no secaron el río a nosotros para llevárselo para donde ellos, porque <risa> nosotros no tenemos culpa de, de la deforestación que hay en, en Haití. Correcto, pero Entonces, Abel pero a ver, lo que hizo es que al politizar el tema, también lo le, empaña y lo ensuja y le, y le quita el verdadero carácter sentido. que tiene. Y claro, porque no, yo estoy diciendo, Abel Martínez, es posible que tenga razón en lo que está diciendo. Él entiende que el gobierno debe reaccionar de una manera, de una manera más acelerada para evitar que cuando venga a despertar, pues ya, las, ya esté causado el problema. Estamos de acuerdo Víctor, mi pregunta sí. es la siguiente. Si un hecho así sucede en un país como Rusia, por poner un ejemplo, ¿Ustedes creen que hubiera sido la igual la reacción que han tomado aquí? No, lo que pasa porque es que... eso es un acto que viola sí, la soberanía sí. nacional sí. y yo podría decirle que eso es casi considerado un acto de guerra porque nos están quitando el agua. Sí, lo que pasa es que Rusia no, un tiene, ministro de agua. no, no tiene como vecino un país como Haití, que no es país nada. Tú ves. Mm. Es, es un estado es, fallido. Exactamente, esa es la, la diferencia. Pero hoy, precisamente hoy, había una reunión entre, entre los, los ministros de Relaciones Exteriores, tanto de Haití como de la República Dominicana, y fue suspendido. O, o, sí, fue suspendido en el día de hoy eh, porque para tratar otros asuntos. Pero a esta situación se le está dando seguimiento. Yo, yo entiendo, yo entiendo que en su momento el, el gobierno dominicano encabezado por, el, por Luis Abinader pues se expresará eh, con respecto a esta situación. En lo que sí estoy de acuerdo es que hay que buscarle una solución diplomática al hecho, la vía diplomática que se agote, eh, principalmente. Esta vía ya sea tomada la iniciativa por el mismísimo presidente de la República, Luis Abinader, o por el canciller eh, dominicano, pero entiendo que esto amerita una conversación de ambas partes eh, sentadas y que se aclare lo que pueda hacer. Y no lo que sea más beneficioso para ambas partes, como especificó el presidente. Claro está que debe ser lo más beneficioso para ambas partes, pero yo diría que siempre y cuando se respete nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque no es verdad que nosotros vamos a estar... Con esto encima toda la vida, Víctor. Porque, como les decía, por menos de ahí en cualquier otro país ya lo hubieran explotado y le hubieran hecho, le hubieran tirado no sé cuántas bombas. Aquí, eh, gracias a Dios, no tenemos que llegar país a esos extremos. Buscando la solución. Por eso les, ex, les exhortamos a, a, a que lleguen por la vía diplomática a una solución a este tema. ¿Verdad que sí, Víctor? En el día de mañana, precisamente. Eh, nosotros vamos a, a profundizar un poquito en este sentido, o en este tema, porque vamos a tener invitado A, a Ramón Antigua. No, Antigua viene el jueves. Antigua viene el jueves. Vamos a tener un amigo experto ambientalista, de los más connotados de la República Dominicana, es... Nuestro amigo y tocayo Víctor Albánzar estará con nosotros mañana, precisamente tocando ese tema, esta situación de la República Dominicana y Haití, ahora con esta, este proyecto que están llevando a cabo los haitianos en el río masacras Porque que, tenemos un, un, un, no solo es que no han. Eh, o sea, tenemos un impacto ambiental en nuestra zona. Entonces sería interesantísimo mañana compartir con, con su colega Víctor este tema porque el impacto ambiental que esto generará en suelo dominicano el desvío de este río eh